Dos años de gobierno, vamos por la ruta de la reconstrucción económica. El tercer gran desafío ha sido la reconstrucción de nuestra economía y la consolidación de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Para retomar... La senda de la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento económico con justicia social. Bolivia crece con estabilidad pese a la crisis internacional. Es el país mejor preparado para enfrentar el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, con una inflación controlada entre las más bajas del mundo y un sistema financiero sólido y solvente, con reducción del desempleo y más personas ocupadas, con reducción de la pobreza extrema, con mayor inversión pública para el desarrollo del país y otros logros alcanzados para la. La reconstrucción de la economía. Hermanas, hermanos, nos ha costado mucho tomar la senda de la estabilidad y debemos cuidarla como patrimonio del pueblo. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.